Magdalena con el Miguel Alvarado Vamos a hacer una pesca de corvinas negras A la zona de la Bahía San Borombo Saliendo desde Magdalena ¿eh? Después les vamos a mandar más imágenes de la playa Bueno amigos, ahí estamos Lancha, camioneta, Fabi ¿Cómo Fabi? Como siempre viniendo los dos Hoy en busca de las negras Después les vamos a contar cómo nos va Pero tenemos que navegar ahora, ¿eh? ...desde Magdalena hasta la zona de Pipina... ...ahí en la Bahía San Borombón... ...vamos a ver qué pasa... ...después les mando más imágenes... ...bueno, miren cómo está el Río de la Plata... ...espectacular para navegar... ...así que vamos a tener que navegar... ...de acá... ...hasta la zona de Pipinas eh, en la Bahía San Borombón... ...así que vamos a tener más o menos... ...dos horas de navegación, eh. después le vamos a calcular más o menos... ...cuánto es de navegación... ...cuánto el costo de combustible... Y después le vamos a pasar los datos del guía para saber si quieren venir a pescar esta linda pesca. Atalaya, atalaya, atalaya. vemos si tenemos suerte con la primera negra del día. Bueno, vamos a ver. Ahí viene un maxi. Estamos en Bahía San Boronbón. Por lo que parece, ese. Ahí viene, ahí viene. Dale de trabajala Dale trabajala, si hay de Vamos. Es una negra negra La primer negra vamos, ¿eh? La de negra Dale viene, eh. Que la disfrute, vamos, si sí, tiempo hay, bueno, vamos, la primera negra que comió, ¿oh? vamos que van a seguir comiendo, yo dije una cosa, cuando... que iba a picar ahí a picar primero, primero. Ahí. dale, ahí va, ahí va, ya, ya la tiene. Bien. Ahí está. Viene ahí. Ahí está, va. Bien. Yeah. ahí. La primera de graba. Vamos que estamos. Bueno, la primera negra, ¿eh? linda. 5 ¿eh? kilitos tienes ahí. ¿eh? Bien, bien. Bueno, acá venimos con otra negra. ¿Te llevó Edu? Sí, sí, sí, fue una llevada terrible. Una llevada terrible. Oh, más linda, hermosa, mirá. Qué hermoso, bicho. Bien, bien, bien. Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo que. Bueno. Bueno, acá estamos con Edu. mirá está. Acá estamos con, el, con Miguel Alvarado. Guía de pesca que le dijimos dónde estaban y nos hizo caso. Bueno, para que vean todo con caña, ¿eh? Oh, mirá, hermosa. Hermosa, chico. Ahí viene, ahí viene. Ahora la pesamos, ahora la pesamos Primero la tenemos que subir, vamos Bien ahí Bien ahí. Vamos. Bien, Edu. Mirá. Vamos, eh. Acá estamos. Mirá lo que Impresionante. Ahora vamos a tener que ir para allá. Mirá. Es la cábala para que vos te pongas celoso. Mirá qué, bom qué bombón! Muy buena.